Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día jueves, iniciemos nuestro día dando gracias y hoy yo quiero invitarlo para que le dé gracias a Dios por los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy es primer jueves para ir al Santísimo, a gracias, encomendar a nuestro clero de Neiva, a nuestro obispo. Hoy es un día especial para darle gracias a Dios por su confesor, por su lector espiritual, por su párroco. Hoy es un día para orar y encomendar a nuestros sacerdotes.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 del discurso del pan de vida, y Jesús hoy nos ratifica que Él es el pan verdadero, Él es el pan que da la vida eterna. A veces nosotros nos afanamos, claro que hay que preocuparnos por las cosas materiales, ir al trabajo, pagar los servicios, buscar el alimento, pero no podemos perder de vista, queridos hermanos, que el único pan que da la vida es Jesús. Él lo ha dicho, yo soy el pan verdadero, el que come mi carne y ve mi sangre tiene la vida eterna. Bueno, mis queridos hermanos, pues a buscar de Dios, a buscar alimentarnos de Él. Que los afanes de la vida, que las preocupaciones, que el trabajo, que la familia, que todo aquello que nos preocupa en el día a día, no nos robe ni nos quite la meta final. Dios, el Señor los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Dios me los bendiga y me los proteja.